Señores, y sigue la polémica, siguen los comentarios, Anuel doble el trapero, que se ha mudado aquí a República Dominicana, cerró el ciclo con la bichota. La bichota es Carol G. Luego de, ser, de hacer pública su relación con Yailin, Yailin, para los que no la conocen, es una desbocera, una muchacha que Capri, eh, Capricornio la hizo famosa y a los foques, entonces se ha metido a desbocera. Y se halló esta joyita. Era bailarina. Eh, ella. El cantante puertorriqueño Anuel AA sigue dando mucho de qué hablar. Muchos de sus seguidores han criticado este compromiso tan acelerado. Pues hace menos de un año la, el cantante terminó su relación con la bichota Carol G. Y ni siquiera sus fans lo logran superar. Pues ahora, cerrar el ciclo, con la cantante Paisa ha decidido tapar el tatuaje en la espalda con el rostro de Carol G que se había hecho mientras fueron pareja Yailin y Anuel se muestran muy felices en sus redes sociales, casi a diario suben contenido juntos, cantando y compartiendo momentos para su fan. Recuerda, se recuerda que una de las mayores demostraciones de amor que ha visto el público urbano en los últimos años fue que en pocas semanas después de comenzar su relación, el cantante puertorriqueño decidió grabar por siempre el nombre de Carol G y también su cara en su espalda, en un diseño que finalmente podía pasar desapercibido. Señores, ha sorprendido el mundo urbano Bastante. esta relación. Pero es lo que yo digo, cuando viene a ver, esto estaba cocinando mucho antes claro, el día y cuando, cosas así. Cuando viene a ver, claro. eh, entonces él se mudó aquí, él se mudó aquí. No, pero tiene lo de aquí. Eh, ¿Para aquí? Tiene lo de tiene a dónde? Lo, tiene aquí. Lo aquí. Tiene Jeff privado donde va a estar si tiene que ir a cenar a Puerto Rico a las 8, Ma, arranca, y arranca para allá ¿eh? ya, la mamá. eso soy yo en ese jefe no, que con lluvia a <risa> él <no, ¿sabes? risa> sí, la mamá lo llama a Puerto Rico y de, en bueno, 40 minutos allá la 40 y en mía, menos, ¿no? tiene su, uh, su avión tiene su todo y del entonces eh, esta relación se ha dado un estrellato como dice porque la han criticado mucho a ella tenemos los dominicanos que dejar eso mujeres envidiosas mujeres que no superan Sí. que se ven mejor que ella, que tienen más tiempo en los medios que ella, entonces quieren debaratarla. Quieren debaratarla. No, ella es dominicana, que es una mujer, es una mujer igual que el gordo, se consiga una, una modelo venezolana, eh, eh, familia, o no es nada, porque es un hombre, igual que Villalona, que logre su objetivo aquí en el canal, ustedes saben cuál es, ¿Tú entiendes? eso no la puede meter, ¿Por qué usted, como comunicadora, tiene que acabar a esta muchacha? No. Claro. Eso es un logro. Cuando viene a ver Yailín, le sirve de puente a cualquier embusero. Uh -huh. Ve, papi, este muchacho de nosotros muchachos de nosotros tú, vamos a hacer una casa ella es de lo bueno de lo bueno o pagarle un estudio a cualquiera vamos a pagarle a este muchacho claro. eh claro la gente tú, de barrio ya la, la gente ayuda. de barrio Mira, ve papi vamos a hacer un albergue la doña y sí si la necesita. doña ve esa doña me aguantó muchísimo <ríe> mi papi, ¿sabes? vamos a un albergue una, una cosa sí porque tú Uy, no sabes la mentalidad claro, que la chamaquita la, tenga, una casita para la mamá no no porque yo sé, yo sé yo sé que ahora ¿verdad? mismo la familia y los managers de ella están encima de ella. Porque ella, ella está cambiando la forma de hablar. Se está corrigiendo. Porque cuando ellos saquen el tema que, que ellos tiraron ahí, que todavía no está listo, y ese tema así, ese señor tiene la capacidad de pegarla a ella donde, donde quiera. Claro. Entonces, link Internacional, ya eso es una puerta que se le abre. Claro. A los muchachos de aquí y a la, la emocionada también. Usted no tiene que acabar, su compañero. Si aquí pasa algo y viene una, una televisora a nivel nacional, vamos a poner, o, o mundial, y viene y coge cualquier talento, uno sí tiene que sentirse bien. Ah, no, que lo llevan ahí a mí, no, no. Tiene que sentirse bien, porque eso se claro. llama compañerismo. Eso, eso viene de la casa, usted inculcarle eso a sus hijos. Tiene que sentirse bien con el logro de, de otro compañeros de claro, otra hasta persona. Hasta que llegue tu turno. Hasta que llegue el turno. Yo, yo jugaba pelota y, y yo no llegué ni, dime tú, ni a ver profesional y tengo amigos que llegaron y uno sentía bien y iba, claro. los fulano lo firmaron. Fue el mundo más loco, más. pero en, en estos tiempos ya no se ve eso, no. en estos tiempos una mala fe. Una envidia. Una envidia, que Jaylin que es que una mujer de la calle, no, no importa que sea lo que sea, eh barrial le lleva barrial no di que no mujer de no, la no, calle no no y porque sea de barrio tí, tiene derecho ella. A le dicho, a ella. ella le han dicho de todo que ella le hecho brujería porque lo ven ahí más flaco no. De ahora todo. no no no no vamos yo yo creo que Anuel está más flaco porque lo vi interpretando un papel en una serie y tú sabes sí. cuando usted lo mete si de, si neto quiere trabajar nada más lo tienen un, que coger sí. nada más tienen que tener sí, un papel sí. de el papel de ah, Grego de sí. en la serie o, o, o, o, o, o, o sí, el de o de Mac cómo es él a la semana a la, la semana se está llamé. tu flaco de una vez a cuadrito. la semana sí <ríe> cuando usted eh, yo soy... creo que está interpretando la, el, el papel de MacGreg Mac el, el Sí el, porque estoy un papel, post de esa en Instagram como que está actuando y por eso está Mira. más flaco ahora yo lo que veo que no se apecha se apecha de una vez con las mujeres porque se se apechó con Gary y se hizo un tatuaje ¿Tú sabes no lo que yo creo que pasó ahí? Tú sabes que ella lo rechazó mucho hasta, hasta en vivo. Sí. Carol G a él. Está doligio, Mucha sí. vergüenza. Y, y en los sitios me parece que llegaban, yo el video, eh, que llegaba Noel y ella como que le hacía, en un concierto en vivo, él, él fue como para ver si ya no lo hacía en vivo, en, en adelante de todo el Ajá. mundo y lo hizo, ¿no? Rechazándolo. Y ahora, ahora está ya aquí. <risa> ella no venía a vacacionar aquí, ahora está aquí en Punta Cana ¿Y, y no se ha ido todavía? Y porque se vino a, a, a cantar y fue, y no se ha ido ¿Y para dónde se va uh -huh. a Si aquí que le están dando la cámara Que se tope